Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Vamos a darle gracias a Dios por este día maravilloso que nos regala. Dale gracias a Dios por todos los bienes, las bendiciones espirituales y materiales. Yo sé que usted y yo tenemos motivos para decirle al Señor gracias. Y ese motivo lo vamos a hacer oración. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das. En tus manos, Señor, nos ponemos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, y vamos a meditar el Evangelio de la Palabra de este día, San Lucas 20, 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los que niegan la resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, en un lugar habían siete hermanos, se casó el primero y murió sin hijos. Luego el segundo, el tercero y así sucesivamente los siete y murieron sin dejar hijos. Por último también murió la señora. Cuando llegue la resurrección de los muertos, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado con ella. Jesús contestó en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que se han juzgado dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, pues son como ángeles. Son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, bien dicho, Maestro, y no se atreven a hacer más preguntas. Palabra del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, nos queda muy claro cómo en, en esta palabra se afirma el acto de, la, de fe en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Y eso es lo que nos mueve, queridos hermanos, nos motiva a seguir trabajando, a dar testimonio al Señor. En medio de todas las luchas, usted y yo tenemos luchas, encontramos consuelo en esta palabra que nos habla precisamente de la resurrección de los muertos y la vida eterna. Esa felicidad eterna, ese, esa experiencia eterna, paradisiaca, que nos está esperando. Señor Dios, en tus manos nos ponemos, dando la fortaleza para ser tus testigos hoy. Amén. Que la Virgen María interceda por todos nosotros. Dios los bendiga, los guarde y los proteja.